Bienvenidos al módulo de efecto de inductancia de la fuente en los rectificadores. En este módulo vamos a estudiar el efecto que tienen las inductancias de la fuente, bien sea por ser el equivalente de Benin del sistema o por tener un transformador conectado en bornes del rectificador sobre la tensión en corriente continua y sobre el sistema de potencia. Ya habíamos conversado en el módulo pasado. De rectificadores trifásicos, que uno de los accesorios que venden los fabricantes para disminuir la contaminación armónica del rectificador es un choque en AC, que correspondería a esta inductancia. Entonces, a lo largo de este módulo vamos a analizar y comprender el impacto del proceso de conmutación de los diodos y tiristores sobre la tensión en bornes del rectificador para ver cómo estos afectan a otros equipos conectados en paralelo con el rectificador. Evaluaremos el efecto del proceso de conmutación de los semiconductores del rectificador sobre el sistema de potencia y sobre la carga DC, cómo la vamos a modelar y cómo ésta repercute en una disminución de la tensión media sobre la carga DC. Este módulo está compuesto por cinco temas. En el primero estudiaremos los aspectos generales de la conmutación y después centraremos el estudio en el rectificador de media onda, en el rectificador monofásico, en el rectificador trifásico y finalmente veremos qué se escribe a lo largo de la, norm de la normativa internacional para regular este fenómeno a fin de que los equipos sean inmunes a este fenómeno, siempre y cuando los grados de distorsión se mantengan dentro de lo establecido por esta normativa internacional. Entonces, sin más preámbulo, los invito a ver cada uno de los temas que compone este módulo. Gracias por su atención.